Yo creo que ahora más que nunca el campo y la ciudad se necesitan y creo que es el momento de romper las, las barreras entre, entre lo rural y lo urbano y dejar de pensar que lo urbano termina aquí y empieza lo rural y bueno pues acabar con esa, esa división cultural, física y mental que hay entre, entre ambos medios. Eh, sin embargo, desde las ciudades, eh, desde hace algún tiempo, se está exigiendo eh, un proyecto agrícola eh, basado en el respeto por, por la vida, en el que el cuidado por todas las formas de vida esté presente. Es lo que eh, Renin Janin llama la revolución urbana agrícola, que no se trata de urbanizar el el campo, el medio rural, sino protegerlo, cuidarlo de, de formas eh, productivas, intensivas, eh, basadas simplemente en, la, en el rendimiento, que produciendo un, un paisaje de, de monocultivo eh, donde lo que queda solo eh, está dedicado como una mirada eh, contemplativa y pasiva, ¿no? como dice Fernando eh, Disneylandizada. Desde, desde la ciudad consumimos lo que se produce en el campo y es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro poder eh, eh, exigir un, un, un campo cuidador un, en el que el, orientado hacia un tipo de producción eh, de, de calidad, de proximidad y de diversidad. Y pensar en formas de consumo eh, menos individualistas y organizadas en comunidad, como a través de los grupos de consumo o las colmenas. Eh, si queremos un campo rico, vivo, activo y, por qué no, hermoso, eh, depende de la ciudad. Desde el ámbito artístico-cultural, eh, junto, junto a la formación, es posible crear las, las herramientas para la investigación, el análisis y la crítica de las posibilidades y también, por qué no decirlo, de las amenazas que el, que el medio rural ofrece. Se trata de, de considerar este medio rural como un lugar de creación contemporánea en el que las eh, posibilidades entre, entre lo rural y lo artístico son infinitas en los que, el, de alguna manera, el papel del artista se redefine y pasa a ser más una especie de mediador, de activista eh, que desarrolla procesos eh, artísticos en los que intervienen agentes eh, que hasta ahora nunca habían participado de la creación contemporánea como puede ser un pastor, una agricultora o un agricultor. El Campo Adentro es una asociación creada en el 2009 por el artista Fernando García Dori y que trabaja en el arte contemporáneo, el medio rural y la transformación social. Tenemos dos espacios, una aldea piloto en el norte de España que trabaja él, el arte y la agroecología y este espacio en Madrid, el Centro de Acercamiento a lo Rural, que junto a la Majada, en la Casa de Campo, donde viven 300 ovejas, estamos planteando un nuevo modelo de ciudad donde lo urbano y lo rural puedan convivir. Este espacio, eh, la, esta casa, tiene eh, distintas eh, estancias que dan lugar a la actividad. Eh, por un lado habitaciones, donde se realizan las residencias tanto de artistas como de agentes rurales, eh, un comedor donde hacemos toda la actividad que está ligada a la alimentación, eh, una biblioteca con temas de arte y agroecología, y un, y un taller de edición y una tienda. Es un espacio inclusivo del que participa también la gente del barrio, como por ejemplo el grupo de consumo que tienen aquí su sede, o un grupo de mujeres peruanas que vienen todos los sábados a bailar, a recuperar esas danzas que, que bueno que han llegado a aquí han, han ido perdiendo